La madre de Lizzi, acompañada de la población LGTB, pidió a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación y que los culpables de este crimen de odio sean penados por 30 años de prisión. Asimismo, agradeció al gobierno por el traslado del cuerpo de su hija. Justicia por haber asesinado a mi hija. Justicia que sea legalmente como corresponde a la ley. No quiero que quede impune la muerte de mi hija, aunque hubiera sido transexual. Eso no quiere decir que le quiten la vida por el solo hecho de ser oriental, por el solo hecho de, de ir a compartir. Ahora yo no entiendo por qué esa discriminación. A chiste me dice, mamá, no discriminan, pero nosotros trabajamos para nosotros está siendo velada en los claveles ya. Eh, Ahorita se está gestionando la, eh, lo que de, lo de co corresponde ya al cementerio, ¿no, ve? no sé si va a, ser, va a ser sepultado en la cuchilla. El representante legal de la población LGTB manifestó que en Bolivia se registraron 52 casos de crímenes de odios, de los cuales solo uno tiene sentencia. Nos sentimos discriminados. Porque si te hablamos de 52 asesinatos, 50 quedaron archivados. Uno solo llegó a sentencia ejecutoriada. Esperemos que este caso llegue igual a sentencia ejecutoriada. Pero no estamos en La Paz, estamos nosotros en Santa Cruz. Si no, nosotros haríamos las acciones correspondientes legales. Pero vamos a pedir al fiscal de distrito que pida celeridad. En este mismo tema, la población tlgd de la Ciudad del Alto prepara una gran marcha para este viernes exigiendo justicia. Queremos justicia. La vida de Litsi no puede ser, perderse en vano. Ella, ella tenía sueños. Queremos que, que los culpables sean accionarios directos o, o cómplices, estén en la cárcel, se ha cegado una vida, se ha cegado una vida por la ignorancia, por la desinformación, por la violencia. La policía identificó a cinco de los agresores del Litsi Hurtado de 29 años transexual oriunda de Santa Cruz de la Sierra, que fue asesinada la madrugada de este pasado lunes en la discoteca Chocolate de la Ciudad del Alto. Ante esa situación, la población TLGB pide el esclarecimiento de este caso y se dé con el autor a la brevedad posible. Por ello, se tiene previsto una gran marcha para este viernes en la ciudad de La Paz. Nos Estamos saliendo en una marcha masiva, tanto el colectivo, tanto OTRAF, Bolivia que es la organización que, que aglutina a las trans femeninas de Bolivia. En una marcha masiva están viniendo compañeros de distintos departamentos indignadas por este crimen, exigiendo justicia, será en la ciudad de La Paz a las 9 de la mañana en la iglesia San Francisco. Recordemos que el comandante de la policía, Faustino Mendoza, dijo en las últimas horas que las investigaciones están avanzadas mediante los datos que pudieron acceder por las cámaras de seguridad. No obstante, el comandante regional de la ciudad de El Alto sostuvo que se reforzarán los controles en la zona 12 de octubre. Sí, eh, se, va, se van a continuar con los operativos, tenemos operativos eh, rutinarios, operativos donde se está reforzando en diferentes arterias de la ciudad del Alto y en forma eh, particular la zona 12 de octubre, la ceja del Alto. Entonces eh, se va a continuar con esa, con esa política de reforzar los servicios con la finalidad de evitar y seducir los índices, índices delictivos. El gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, solicita 30 años de cárcel contra los autores del hecho sangriento. Por su parte, en las últimas horas, la madre de la transexual Litsi Hurtado agradeció al gobierno el traslado del cuerpo de su hija y pidió la pena de 30 años de prisión para el autor. Pasamos a otro a